Lo que fue, lo que ¿Eh? lo que fue lo que No, míren, mírenme el cuello. Fue que me agarran y me, me entraron a golpe y yo estaba ahí defendiendo a una persona y ya por eso yo estoy detenido. ¿Y por qué, de, por qué te traen aquí a tu ¿Ah? ¿Por qué te traen aquí a tu Porque yo estaba en el lugar de los dos. ¿Qué hacías tú ahí en ese momento? ¿Eh? ¿Qué hacías Con mi esposa. Con mi esposa. Sí. ¿En una caballera que están ustedes ¿Eh? está usted, ¿eh? ¿A dónde? En una cabaña No, no. Se no, dice no, que estaba una, en una discusión entre dos mujeres. ¿Y ¿Por eso fue que, que se armó el lío en la cabaña? Sí. No, no fue que se armó una discusión. En realidad nosotros estábamos en familia ahí, pero hubo un malentendido el en el cual la gente lo malinterpretó y agarraron y, y llamaron gente, la policía y se, se armó un chinche ¿Tú no la da, golpeaste? Déjame darle la cara a, a, a la prensa. ¿Tú no la golpeaste a ninguna? ¿A ah, quién? Okay. Hay una policía agredida, sí. ¿Quién la golpeó? Pero una policía. Sí. ¿De ningún creer? Diablo, porque la presa Diablo. Que yo le di a una policía. No, no, no, no, no, no, Eso nada, que me agarran preso. ¿Pero por qué? Normal, y la gente está argumentando cosas que no son. Normal. ¿Un video? Los que lo tiren. El video. Entonces, ¿por qué se llama la trifulca entre las mujeres que tú? Es que yo no sé, yo soy una víctima. Pero usted está preso. ¿Eh? Al, por sí, por y al... usted me está viendo el cuello a mí, como yo lo tengo. Ah. Te agredieron ¿Eh? entonces, ¿Eh? te agredieron Y sí, usted me está viendo, la cámara me está viendo el cuello sí, a mí Sí, te sí, estamos, te, estamos, te estamos enfocando ¿Y usted ha grabado a otra gente que está agredida? No, solamente a ti por ah, eso te ¿no? habla te de la persona que te acompañaba Agredió a una policía de aquí de San Francisco de Macorís No tengo conocimiento de eso Solamente eh, te puedo informar a ti Que yo ya, por favor, ya. estuve arrestado ya. Estoy arrestado Por Poltai. Por Tai